Hola, soy Claudio de nuevo y hoy vamos a ver cómo recortar en el Paint. ¿sí? Eh, la otra vez en otro video habíamos visto cómo eh, sacar una foto, de, o sea, hacer una, lo que se llama una captura de pantalla, eh, de nuestra pantalla en la computadora y convertirla en un archivo de, de imagen. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver, vamos a suponer, esta es la captura de pantalla que había hecho yo la otra vez, eh, vamos a ver cómo recortar, ¿qué quiere decir? Yo no quiero mandar toda esta imagen, sino que quiero, por ejemplo, mandar eh, esta imagen, este pedacito quiero convertirlo en una imagen. Entonces para eso lo que hago es, fíjense que acá en imagen hay varios... Eh, varios botoncitos que ya lo habíamos visto en la introducción al Paint este botoncito seleccionar nos, si le hago clic nos permite enmarcar en este caso algo, en este caso lo que yo quiero recortar ahí estoy más o menos conforme fíjense que hay manijitas que cuando el cursor se transforma en una flechita para la izquierda y para la derecha Puedo achicar o agrandar, ¿sí? Eh, entonces ya tengo la imagen que quiero recortar de esta imagen. Entonces, ¿qué hago? Al haber seleccionado, se pone en negro, antes estaba en grisecito, o sea, no estaba disponible, recortar. Hago clic acá y ahora me, me muestra solamente la parte que yo seleccioné. Esta imagen es la que a mí me interesa. Entonces voy a archivo, voy a guardar como y le voy a guardar, la voy a guardar con un nombre distinto al que tenía, eh, al que tenía antes el, el archivo, el original de donde yo recorté, cosa de que no pise la imagen anterior, que me quede por las dudas. Eh, entonces pongo recorte de Paint, sí, le doy guardar. Y fíjense que ya es una imagen guardada en Paint. ¿Sí? Una, guardada en Paint como un archivo JPG. Eh, esto nosotros lo podemos hacer con cualquier imagen. ¿Sí? Yo voy a abrir una imagen cualquiera. ¿Qué sé yo? Esta. ¿Sí? Esto es una imagen. También de una captura de pantalla de unas clases de, de Inkscape. Y yo quiero seleccionar, por ejemplo, quiero mostrar cómo es toda la barra de, de colores. O vamos a elegir algo más sencillo. Quiero seleccionar solamente la hoja. Entonces, de vuelta, clic en seleccionar. Selecciono. Suelto el mouse. Me queda seleccionado con la, con la línea de puntos. Le doy recortar y acá ya tenemos... El pedacito que a mí realmente me interesa mostrar. ¿sí? Voy a archivo, guardar como. Y voy a dar la imagen JPG. Eh, le voy a dar Paint Recorte. Recorte en Paint 2. ¿sí? Le doy guardar. Fíjense: recorte en Paint 2. Acá dice. Y de esta forma podemos recortar. Eh, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre de una pantalla que vemos en internet que no podemos copiar una imagen, podemos recortarla de esta forma. Primero la capturamos y después la recortamos. ¿sí? Est con estas situaciones vamos a encontrarnos con muchas situaciones distintas. Bueno, esto eh, por ahora ya está.